En la película apareció un tipo parecido a alguien que hacía mucho tiempo que no veíamos y que al salir del cine nos lo encontramos esperando en un tranvía. Ramón Gómez de la Serna, Gregarías.